queridos amigos, amigas amigues bueno, un nuevo martes eh, hoy 2 de mayo de 2023 y hoy tenemos eh, al ángel que rige desde el día de hoy que el eh, el sol está a 11 grados de tauro y que va a regir toda esta semana así que a prestarle mucha atención a este ángel porque tenemos toda la semana regida por él este es el ángel noveno de la cábala hebrea eh, la pronunciación de su nombre es Hasiel y lo importante es pronunciarlo con la Z y con esa H que es una J aspirada, j Como les decía, rige desde los 11 a los 15 grados de Tauro. Eh, el mejor horario de invocación es entre las 2 y 41 y las 3 AM. Eh, de cualquier día pero en estos días en estos cuatro días que quedan por delante eh, podés invocarlo en realidad podés invocarlo en cualquier momento ese es como el horario en que Haciel está eh, esa energía se está moviendo en el mundo como ayudante de quien esté en ese momento eh, regiendo todo el día. Y bueno, eh, en estos días eh, puedes directamente comunicarte en cualquier horario con él. Es como tener un número de teléfono y entonces marcas el número de teléfono. ¿Y qué podemos obtener cuando nos comunicamos con este ángel Hasiel Hasiel ahí está cuando nos ponemos en contacto con este ángel puede obtenerse, escucha bien absolutamente todo pero muy particularmente reconciliaciones favores de los grandes patentizar la buena fe de un malentendido, amistades brillantes, cumplimiento de promesas, perdón de las ofensas, protección contra engaños. <coughs> ¿Escuchaste bien? Cuando te pones en contacto con Jaziel, podés obtener absolutamente todo. Esa es la promesa de la energía. La invocación, que te la voy a dejar como todos los martes, acá abajo en la cajita de la descripción, eh, dice, pero recordá, que con solo nombrarlo ya va a estar asistiéndote. No hace falta que te estudies de memoria la invocación. Si te gusta, estudiatela de memoria. Y, as, y pedile eh, y si no, haz la tuya propia esta es una invocación que llegó hasta mí de una manera muy particular no las hice yo eh, y, y que nada, y que agradezco que hayan llegado hasta mí me gustan solo te pido Señor que a través de mí puedas expresar tu misericordia que en mí puedan encontrar un alivio los que por ley de vida entran atados a la columna del rigor. Si todo ha de, co de serme concedido con la riqueza, inclina, oh Señor, a fiel, mi espíritu hacia el Padre y sitúame en el camino de aquellos que viven la experiencia de la severidad para que puedan vislumbrar en mí las promesas de un más venturoso peregrinaje. Es muy cortita esta invocación, pero es muy fuerte, es muy efectiva. Te invito a que vos también eh, la hagas. Eh, me despido hasta el próximo martes el próximo martes creo que es si no me equivoco, 9 de mayo eh, y vamos a ver un nuevo ángel y así vamos a ir recorriendo los ángeles de la cabala hebrea a través de todo el año todos los martes estreno un video de ángeles, todos los sábados un video netamente de astrología. Te recuerdo que este es un canal eh, de astrología y entonces lo que hacemos cuando hablamos de estas energías angelicales es eh, fusionarla con esas energías de los planetas. Porque la astrología astral angelical nos enseña que cada planeta tiene una correspondencia con un ángel. Y entonces, por eso también hay individualmente la carta astral angelical para cada uno, para cada una eh, tiene sus propios ángeles. Son 10 más 2, se agregan que son como en las flores de Baj el rescue y remedy y que son particularmente para vos esa combinación de ángeles son particulares para vos eh, si querés tener tu carta astral angelical me llamas por teléfono me mandas un mensaje y, o me seguís en alguna de las redes que te voy a dejar ahí al final del video eh, y por supuesto enseguida nos ponemos en contacto eh, y hacemos tu carta eh, astral angelical. ¿Tiene un valor? Sí, tiene un valor eso. Es mi trabajo. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Hasta la próxima. Uy, espero no haber pegado al micrófono. Chao.